El Servicio de Información y Orientación de la Universidad de La Laguna, conocido como SIO, tiene por finalidad informar, asesorar y orientar al público en general, en especial al alumnado preuniversitario y universitario que desarrolla sus estudios en la Universidad de La Laguna. Atendemos cualquier tipo de consulta referida a la Universidad de La Laguna, al proceso de preinscripción o el acceso a los estudios universitarios, el calendario académico, la solicitud de alojamiento universitario, el acceso a las ayudas o becas para iniciar o continuar el estudio, así como sobre el día a día en la universidad, como son las actividades académicas, el rendimiento académico, las normativas que debemos conocer, la participación estudiantil, los derechos y deberes del estudiante, las actividades científicas, culturales y deportivas, dónde aprender nuevos idiomas, dónde aprender a emprender, los servicios de apoyo al estudiante con los que cuenta la Universidad de La Laguna, Para todo ello, contamos con una oficina de información accesible en el edificio central del campus central de la Universidad, los días laborables en horario de mañana, a la que podemos acceder sin necesidad de desplazamiento mediante el chat que tenemos alojado en la Universidad de La Laguna, el teléfono 922 20 o el correo electrónico cioinfo@ul.es Asimismo, Contamos con dos asesorías especializadas, una jurídica para estudiantes de la Universidad de La Laguna y otra educativa para cualquier alumna o alumno que lo precise, bien para elegir sus estudios u orientar sus estudios de grado o posgrado. Nuestras asesorías se solicitan mediante cita previa en la siguiente dirección.